¡Buenos días, joven! ¿Ah? Hola. ¿No tiene una monita que me regale por ahí? Ah, no, disculpa. Lo que sea, joven, en serio. No, perdón, señor. Es que tengo un chingo de hambre. No he comido en tres días. De hecho, ayer me comí a mi perro y me odio porque la neta estuvo bien bueno. No, señor, ahorita no tengo. Ándale, joven, por favor. No crea que me gusta estar así, pero pues no me queda de otra. Sí. Señor, ahorita no tengo. Estudié diseño gráfico, pues ya sabe cómo es hacer pedo del arte y seguir tus sueños y decepcionar a tus papás. Señor. Pues no sea malito, joven. Tengo dos niños en la casa que están enfermitos. Uno tiene estoporosis y el otro es furro. Señor. Y su mamá me dejó porque, pues la neta ya no se me paraba el estrés. Que no, chinga! Entienda! ¿Cómo les encanta? andar pidiendo, pinche gente huevona si quieres dinero, trabaja, ¿crees que todo esto llegó así si nomás? Nel, güey, yo si me esfuerzo para ganarme la vida, me caga la gente que es puro, dame, dame, dame, y no hacen absolutamente nada para ganárselo, vayas a buscar trabajo en vez de andar mendigando y pidiéndole a la gente honrada como si la sociedad le debiera algo bueno, que Dios lo bendiga, señor pinche gente, no mames en fin, banda, como les decía, recuerda que me pueden donar estrellitas si me quieren apoyar, también les voy a dejar mi Paypal y mi Patreon